Vamos a añadir ahora la estrella a nuestro juego. La estrella es lo que la bruja tiene que ir a buscar. Elegimos un sprite de la colección. Lo podemos buscar aquí. Escribimos estrella. Aquí la tenemos. Ya estamos escribiendo. La estrella que vamos a buscar es esta de aquí. Y se nos coloca la estrella aquí, en esta parte del juego. Da igual. Eh, nosotros le vamos a decir a la estrella que constantemente, desde que la bruja la coja, pues cambie de, luz, de posición. Para eso nos venimos al evento que la activa. El evento que la activa es hacer clic en la bandera. Cuando hagas clic en la bandera, voy a hacer un poquito de zoom. Cuando hagas clic en la bandera, ¿qué? Pues cuando yo haga clic en la bandera, la estrella ahora se me va a colocar en un lugar del juego. Pero no pasa como la bruja. A la bruja yo le decía que fuera al punto medio, al punto cero, cero, Sin embargo, a la estrella lo que le voy a decir en los movimientos le voy a decir que elija una posición aleatoria, random. Voy a elegir un aleatorio, una posición aleatoria. Hay otras posiciones, pero la que me interesa ahora es la aleatoria. Así, cada vez que le dé clic en la bandera, la estrella clic se pone aquí abajo, clic se pone a un lado. Cada vez que hago clic, elige una posición dentro de la pantalla aleatoriamente. Esto es lo que le va a dar al juego, pues que sea diferente constantemente. Se va a ir a un lugar. Bueno, pero ¿qué pasa? Que ahora la bruja tiene que ir a coger la estrella. Le tengo que decir qué ocurre cuando la bruja te, te, te alcanza. Así que vengo al eh, control y le digo que durante todo el juego, por siempre, si te toca la bruja, estamos haciendo lo mismo que hicimos antes con el dragón, ¿verdad? Por siempre, si te toca quién, me vengo a sensing, sí te toca, lo cojo por la esquina, yo ya tengo la costumbre, si te toca la bruja, va a pasar algo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que nos va a dar un punto. Para eso nos venimos a las variables. Las variables, es un nuevo concepto, y hay una ya creada que se llama mi variable. Botón derecho y le digo renombrar la variable y lo voy a llamar, por ejemplo, puntos con la P mayúscula al principio, puntos, ¿vale? Y ahora va a cambiar la variable por 1. Era como cuando hacíamos el movimiento, que cambiábamos la X o cambiábamos la Y una determinada cantidad de pasos. Aquí lo que hago es hacer una, un cambio de variable. Cambiamos la variable puntos por 1. Así la estrella nos va a dar un punto cada vez que la bruja la coge. ¿Y qué va a hacer después de darme un punto? Pues va a irse a los movimientos, me voy a los movimientos y le digo, danme un punto y cambia de posición para que vuelva a una posición nueva. Pero es que la variable puntos que me está aquí, no me aparece ningún marcador en mi, en mi tablero de juego. Esto es porque en la opción variable tengo desmarcada esta casillita. Si yo la marco, lo voy a hacer clic me ha aparecido aquí el marcador. Lo puedo cambiar de lugar e incluso puedo, haciendo doble clic sobre él, cambio un poquito el formato. ¿Vale? Yo lo voy a hacer así, que me quede este aquí. Lo voy a poner aquí. Ahora ya, desde que yo empiece el juego, voy a ver si me da tiempo. <risa> Vaya. no ya me Bueno, he cogido una estrella, me ha dado tiempo y me ha dado un punto. ¿Vale? Vuelvo a empezar y... Me ha dado otro punto, me escondo y voy jugando. ¿Pero qué ocurrió ahora? Pues que yo empecé con la puntuación del juego anterior. Si yo ahora cojo, venga, voy a hacer tres puntos, me voy a poder, me dejo coger. Ay, me quiero dejar coger. Vale, tengo tres puntos. Eh, jaja, te pillé durante dos segundos y se paró todo el juego, ¿verdad? Y tengo tres puntos. Cuando vuelvo a empezar, sigo teniendo tres puntos. No puede ser que yo empiece con la misma puntuación de la partida anterior. Por lo tanto, me tengo que venir hasta la zona de variables y esta pieza que pone set puntos to 0 es fíjame puntos en cero. Lo pongo aquí cuando toco la bandera. Cuando hago clic en la bandera, pon los puntos en cero de nuevo. Le estoy diciendo simplemente que me reinicie el marcador. Le doy a la bandera y tengo en cero el marcador. Esto hay que tenerlo en cuenta en muchos juegos, porque si no nos va a ocurrir, pues efectivamente que, que me va a, a, a continuar con la posición anterior. De modo que yo ya tengo todo el código de la estrella hecho, que es lo que quiero que haga mi, mi juego. Y ya me falta una cosita al final, que es la de ponerle un fondo, porque ahora mismo el fondo es blanco. Los fondos está aquí en los backdrops, los, eh, que ahora lo tengo en blanco, yo vengo aquí abajo, me vengo a la lupa para buscar fondos ya prediseñados que pueden ser del espacio, y cojo este que se llama Estrellas, que es el que tiene mi, eh... no le di tiempo a cargar, pero bueno, ahora mismo va a aparecer, este es el fondo que me interesa. Así yo ya tengo a la bruja volando por el universo y unos dragones que también vuelan. bueno Vamos a creer que sí que se puede volar así por el espacio. Y ya tengo mi juego eh, prácticamente terminado ahora vendría en el siguiente vídeo cuáles son las opciones que yo puedo cambiar dentro del juego como por ejemplo puede ser cambiar la velocidad a la que se mueven los dragones o cambiar de disfraces y por lo tanto cambiar la historia o hacer que uno de los dragones persiga a la bruja en lugar de moverse aleatoriamente todo eso vendrá en, la siguiente, en el siguiente vídeo